Si puedo entrar, en, entra, entra, entra. Me lo, me lo he cargado. Eh, aquí un locker. ¿Te mando TV? Si, si, mando, mando, mando. Oh, a ver qué hay aquí. Oh, si, sí. lo que no tengo es. Ay, música de mierda eh, ah, ¿Cómo lo he tan rápido? He, he cogido y he cogido los C4 Oh, lo que, man lo que me han dado Me han dado una, una máscara de esta Una calin ¿Qué hay aquí? ¿Cómo lo he esto tan rápido? Un oh, asignador oh, sí, de estos ah. Voy, voy ah, a tener Si, sí, si, sí, he, he cogido todos los C4. Llevo todos los C4 que teníamos en casa. ¿Tú puedes poner cosas? Todos los C4 que teníamos en casa los llevo. torretas se pueden poner abajo el agua? Eh. Dame una más, pero. Creo que sí. Toma, toma, aquí, aquí en el suelo hay una. Ah, no hay no más, pero llevo algo para. Ah, para toma. C4? Toma, te, co te, co te paso varios C4 y coge en casa de Tonator que hay. ¿En casa? si sí. vale ¿Eh? no me deja meterme en fondo no? no por qué? no, no sé bueno, tú, eh, si no vamos a hacer una cosa, vamos espera, espera, espera Me he cogido un David tan de esto hacer las cosas de antes Locker, locker. oh, Locker Vale, vale, vale ver, Creo ya, que... No lo creo que con 12-4 va bien no, de loca. De Con 12-4 oh, se mira, de rompe mira, mira. Oh mira, Devin de, de, de Tank para ti Es el lamp No, pero necesito agarrarme la mochila ya Yo, yo, yo, tengo, la, yo tengo la mochila Ahí. quitada cuando empieza a haber mucho luz, pues empezamos a. Oh, ¿La calinca es esto Vale, vale. Vale, a ver. Aquí hay, aquí hay como. ¿Cómo FPS bien. abajo agua muy claro. Sí, sí, eso. ¿Por eh... qué? Porque te ha cogido la máscara esa. ¡Oh! Sí? ¡Oh, mira, mira que hay aquí! aquí. ¡Lo veo re bien! ¿no? ¡Es por la máscara, es verdad! Rompo la... la... bandera ¡Sí, sí, rompe la máscara! ¡Lo veo re chiquito, ¡Vale! ¡Ostras! He puesto... Creo que he puesto demasiados de 4 ahí. ¡Puedo, puedo! ¡Ah, da igual! ¡Venga! ¡Uh! c 4 c 4 c 4 más 4 c 4 tampoco no, eh, a mí tampoco. Eh, mochila rosada. ¿Por qué no tampoco c 4 c 4 c 4 a 4 c voy a agarrar ¿Un generador de esto? ¿Un generador? O oh, un... tiene un rocket launcher de esto. Tengo un no? generador en. Por de que Vale, Vale, vale. Oh, más el... más... Me, me va a salir o... un momento. Sí, sí, sí, sí estoy grabando estoy rando. A ver si puedo eh, bajar. Más de 4, 12 4 más. Más de 4, madre mía, están super chetados estos, eh. Eh, Las li, cosas li. se burlean y lo que... Ya está dentro, está bugueado en el piso. Hmm. Muchas cosas bugueadas. Eh, eh? Mira, aquí arriba... Oh, ahora, ahora, ahora. Sí, hay masa, hay masa. ¿Eh, eh, Me presté el Eh, Aquí hay uno, aquí hay uno, aquí hay uno, ¿eh? Lo pero, cojo, pero, lo pero, cojo para ti y, y te lo doy ahora. Toma, toma, toma. Ven. Eh, eh, lo pongo en el medio, ¿no? te, te te tiro aquí el detonador eh te, te te tiro aquí un detonador estoy, estoy abajo sí sí te tiro ahí uno espera espera que ponga los otros cuánto pongo cuatro aquí, ah. aquí tienes el detonador eh aquí arriba sí sí sí cuántos cuatro pongo Eh... pon dos pon dos y los pones en ¿O? el medio así ah, así así sí, está bien eh, vale vale no, no, te, no te acerques mucho cuando lo no, explote no, no, no, no, no. Marcalo los dos eh, WTF no, Ala, al, ala, ¿No, no, no. no ¿Más? No. Pero tío, pero esta gente Eh, no me sabría el inventario para... para eso. Vale, no, no, tengo, no tengo espacio, eh Vale, voy a, voy a hacer mi bojón ah en, no, en, no, en, no, en, no. ah, en eso, vale, vale, vale Vale, Dale, vale esta, esta gente está muy cheta, eh. Hay muchos hombres. Oh. Mucha mochila. Otra Honey interesante. Te, si Ay, quieres no. coger las cosas bien, tienes que subir un poco. ¿Qué? ¿Eh? Tienes que subir un poco para que te salgan las cosas. Bien. ¿Eh? Eco dos Nicore. Buah. Las mochilas. Eh. En mi persia, uh, uh, me, me hago, eh, me hago, me hago. Vale. ¿No tendrás nada más? Ostras, por allá. Eh, aquí tienen más cosas. Espérate, voy a ver. Aquí no tienen nada. Tiene muchas cosas, pero no así ah, interesante. ¿Para hacer qué? Para hacer torreta. Tienen todos los que... para ¿Ah, hacer.. Ah, sí, tienen. ¡Ostras! Pues cógela. Eh, eh por lo de cuento. Tienen eh, estos lo... los barrels, esto los barriles para. para colocar las armas. Pues meter... Vale, voy a salir un poco a respirar. Bajo y exploto, eh. 3 2 1 Oh, Gliders aquí. Oh, uh, oh, una, una el eh, Hellfury. ¿Una Hellfury había? Una el Fury. Sí, venga. Una el No me lo creo. No, men. Una el Fury. Eh... Shock. Y yo, y yo Madre mía ¿Habrá más cosas por aquí? ¿Veía ¿Abajo que... el agua? No, aquí no Aquí quiero que queda una sala, ¿no? ¿A ver. Sí Vale, pues voy a, voy a ver Uf, Me quedan pocos c 4, pero... Eh. Me hago, me hago, me hago, me hago, me hago. Oh, Sube Uh. Ay, no, te, no, te, no tengo vendas. No tengo vendas. Yo tengo, yo tengo, yo tengo. Ah, sí. Suéltalos aquí, suéltalos ahí Pero, arriba. La... Voy. Perfecto. Espera que me falta algo. Yo marqué por ahí. Ah, tiene, tiene, tiene mucha. Ponte uno, ponte uno. Sí, sí, uno nomás. Una maldita... ¡Eh, Mau, Mau! Una maldita Hellfury, rojo. Abierto. ¿Cómo? Nada, nada, nada. Y esa, esa zona ya está abierta, ¿no? Nos eh, falta, sí, no, nos no falta no, un... No, no, no. Nos falta un cuarto. Falta este cuarto. ¿Sí? sí. Te juro que ahí va a tener algo. Seguro, Esperemos que sí, por favor. A ver. Pongo, pongo, eh. Pongo aquí. A ver. algo. A ver. No, no. No, nada. Bueno, vamos, pero no nos podemos quejar, eh. No, no, no podemos quejar. Vení, eh. vení, que hay cosas. Vení, que hay que hay muchísimas alices, que es lo que estoy viendo sí. Voy a coger varias alices Vamos a agarrar y craftear eh, esto Alices grandes podemos craftear Y tenemos muchísima comida, eh Y sí. esto también Bueno, el mejor trofeo Fueron las Hellfury no. Sí, sí, vale. sí los las C4 mejor, la los C4 gente. le vamos a necesitar ¿No teníamos Hellfury, no? Sí, sí, sí, teníamos Teníamos una, pero vamos ahora tenemos dos me voy a mover de aquí, que me ahogo pues perfecto vaya reideo